internacional. Hemos estado en Ceuta y Melilla en diversas, diversas ocasiones y la Guardia Civil siempre nos ha manifestado su preocupación porque no tienen claro cómo aplicar esta disposición adicional en el apartado segundo, cómo garantizar estos derechos, porque no disponen de instrucciones. Y de hecho es además una denuncia reiterada, o una solicitud reiterada de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, que es la asociación mayoritaria en un 80% del cuerpo de la Guardia Civil. Por tanto, le pregunto por estas instrucciones y, en concreto, le voy a trasladar una de las principales dudas que nos ha trasladado a la Guardia Civil sobre la práctica de estas instrucciones que no tienen y es, por ejemplo, la Guardia Civil intercepta la valla a un menor de edad. ¿Qué tiene que hacer la Guardia Civil? Gracias. Muchas gracias, señorías. Señor ministro. Ministro. Gracias, presidente. Señora Mora, quiero destacarle que el respeto a la normativa sobre derechos humanos por parte de la Guardia Civil, no solo en la frontera de Ceuta y Melilla, sino en todo el resto de su demarcación, el respeto es escrupuloso y absoluto. Muchas gracias, señor ministro. Senadora Mora. Señor ministro, eh, no me ha respondido a la voz. Eh, no me has respondido a la pregunta, yo no he dicho yo, esa no es la pregunta que le he hecho. la pregunta que le he hecho es cuáles son las instrucciones. La Guardia Civil manifiesta reiteradamente que no tiene esas instrucciones y está muy preocupada. Y lo manifiesta no solamente a nosotros cuando vamos allí, sino que lo manifiesta a través de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, que lo denuncia continuamente. La pregunta concreta es cuáles son esas instrucciones, que esas instrucciones existen, que sean claras, que deben de existir. Y la pregunta concreta es qué hace la Guardia Civil cuando intercepta a un menor de edad en la valla. Esa es la pregunta. Como no voy a tener eh, posibilidad de réplica. Pues ya la adelantaré, no nos diga por favor que habrá que dirigir las oficinas de asilo porque hemos comprobado que nadie puede acceder a las oficinas de asilo porque es imposible, ya lo hemos comprobado, ni una sola persona ha puesto los pies en la oficina de asilo de Ceuta, todos los funcionarios indican además que es imposible y que solo se puede acceder a Ceuta y pedir protección a través del mar o a través de la valla, pero en concreto la pregunta que le estoy haciendo sobre los menores de edad, a ellos no hay que aplicarle el derecho de asilo, un menor de edad, Black que percarle todos los derechos de la convención de derechos del niño que va por otro lado habrá que garantizarlo ya sean nacionales de cualquier país y entren por donde entre eso es lo que dice la normativa internacional por favor respóndame muchas gracias senadora mora señor ministro muchas gracias presidente mire señora muchas gracias presidente mire señora mora es que a lo mejor es difícil poder responderle a usted porque yo sé lo que usted y su grupo están defendiendo. Lo que yo no sé es si su grupo comparte también lo que usted defiende, defiende, porque usted ha llegado a decir que no niega la legitimidad de la reivindicación de Marruecos sobre Ceuta y Melilla. Eso lo ha dicho usted. Y, por tanto, mire usted, yo comprendo, yo comprendo, señoría, que usted, usted está defendiendo y su grupo parlamentario pues nada, que no haya ningún tipo de frontera, que no haya valla, que cada uno pueda circular por donde quiera sin que haya ningún tipo de control. Mire, créame que a mí también me gustaría que eso pudiera ser así, igual que me gustaría que nadie tenga que marcharse de su país para buscar un mundo mejor, igual que también me gustaría que nadie pasara hambre, y ya sabe usted dónde se suele pasar hambre y por qué, y además que no hubiera guerra, y ya sabe usted por qué hay también guerra. Pero mire usted, todo esto que le estoy diciendo, eso significa vivir en un mundo ideal. Y no estamos viviendo en un grupo, en un mundo ideal. Eso le gustaría a usted y nos gustaría quizá a todos. Estamos viviendo en un mundo real, un mundo que para garantizar la libertad, la seguridad y el ejercicio de los derechos es necesario que cumplamos con las leyes y además que existan controles, porque si no sería absolutamente imprescindible. Y además, mire. Señora Mora, le digo, estamos viviendo en un mundo donde existe una normativa estatal, una europea y una internacional, y España cumple con todos los requisitos que así se establecen, con los que están y con los que quieren llegar, aunque a usted le parezca que no. Mire, entre la restricción absoluta, que es ilegal y además insolidaria, existe también, por otro lado, la peligrosidad de la ausencia total de controles. Bueno, pues el Gobierno de España está en un punto intermedio, y el punto intermedio es establecer un sistema que está avalado por la Unión Europea, mediante el cual somos solidarios, pero queremos establecer los controles necesarios para que después no surja ningún tipo de problema. Mire, yo comprendo que ustedes están en lo que están. Mire, le voy a decir, la pregunta es esa. Mire, mire, si la Guardia Civil cumple con todos los requisitos respecto de los ejercicios de los derechos humanos, ¿Qué instrucción es la que necesitan? Mire, cada vez que hay una persona que resulta herida en la frontera, actúa inmediatamente la Cruz Roja en virtud del convenio que tenemos suscrito desde el día 30 de septiembre del año 2015. Inmediatamente son atendidos por especialistas, igual que todos los menores que lo necesitan. Ahora, ¿ustedes qué quieren? Que exista Vaya una terminando, serie... señor ministro. Mire, es que me estaré interrumpiendo. Solo decir una cosa. Por mucho, por mucho que estén ustedes interrumpiendo, le voy a decir... Ceuta y Melilla son España, aunque usted entienda que tiene legitimidad el reino de Marruecos.